Hola amigos, de América Latina les voy nuevamente Víctor Damián Rosso Villarreal. La segunda invitación a todas aquellas personas que se han cansado de sufrir, de aguantar necesidades, de deambular por este mundo sin ningún sentido, sin ninguna razón, Aquí que hagan un pacto con mi señor Rosy hagan un pacto con el diablo, les especialista en cambiar la vida de las personas, ha cambiado la vida de millones de personas en todo el mundo, y también lo puede hacer con usted. Solamente contácteme me WhatsApp al 326 96 2816 y nosotros les invitamos a ustedes las pautas para que hagan un pacto real con mi señor Lucifer. O si prefieren, lo pueden hacer acá, en el templo luciferino, semillas de luz universal. Un pacto real donde ustedes van a estar en una ceremonia privada y podrán acercarse a ese ángel maravilloso, a ese ángel de luz. Y también les quiero, les quiero comentar a todos ustedes que ya estamos realizando los encuentros luciferinos acá, en el templo luciferino, semillas de luz. Se reanudaron los encuentros, se reanudaron... Ya después de que pasamos esta etapa esta tan eh, compleja, que, como fue la pandemia, estamos reencontrándonos nuevamente con los retiros espirituales. Aquellas personas que quieran asistir a nuestros encuentros, todos los y marinos, me pueden contactar también al mismo WhatsApp, 326-96-2816. Y con el mayor de los gustos, los estaremos atendiendo acá, en esas instalaciones. A través de ya, y déjenme sorprender.